Bienvenido a Pasajero a Bordo aquí en la casa de Orbe Network Como todos los, ma los lunes, perdón, el eh, martes era antes Los lunes en punto de las 7 de la tarde Aquí estamos para mostrarle todo lo referente al mundo mundial Voy a decir, a todas las empresas que componen esta gran eh, ciudad de México para el mundo Porque es México para el mundo y el mundo para México Antes de comenzar con la persona. Hoy vamos a estar con el licenciado Alejandro Rodríguez Sánchez, él es director comercial en Centro City Banamex y a la carta Banquetes. Antes de comenzar con él, por favor, este, vamos a darle espacio a los sponsors, que, a quienes les agradezco que me ayudan a estar en este programa, ¿no? Bueno, aquí estamos ya en Pasajero a Bordo y aquí estoy con el licenciado Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto tenerte y un placer. Y gracias por venir, tomarte la amabilidad y la, la, la diferencia de venir y estar acá con todo el trabajo que tenés. Daniel, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, nos la debíamos, ¿no? La teníamos platicada y pues encantado de compartir contigo este espacio, con toda tu audiencia me platicabas prácticamente Europa, Asia, América, América Latina. <risa> Totalmente. Pues, encantado la vida de platicar sí. con toda tu audiencia y contigo. Muchas gracias. Sí, porque para la gente de España que nos está viendo, que nos sigue, obviamente el programa lo va a ver mañana porque ahora ya es tarde ya para eso, ¿no? Sí. Entonces, nos van a ver mañana si nos siguen, de Italia también nos siguen, así que afortunadamente, y para todos mis queridos de Argentina, Chile y Uruguay, este también aquí estamos. Y obviamente para mi México grande y querido. ¿no? Entonces, Alejandro, ¿por qué no le cuentas ahí a la cámara, al público, todo lo que haces? Porque la verdad es que haces muchas cosas. Entonces, mejor que la repitas vos y que salga de tu boca. Bueno, pues encantados de la vida, Daniel, muchas gracias. Y pues sí, como lo comentabas, eh tengo la fortuna de colaborar en Centro City Banamex, que hoy por hoy Centro City Banamex somos parte del portafolio de recintos de todo Ocesa, ¿no? 13 recintos a nivel nacional y en la Ciudad de México, pues somos el centro de convenciones, congresos, ferias, exposiciones de más renombre en el Valle de México. Eh, prácticamente un recinto tenemos 21 años, el pasado mes de febrero cumplimos 21 años y un recinto que tiene la capacidad de poder, poder realizar prácticamente cualquier tipo de evento. Sin embargo, si hablamos específicamente de, los, de, de, de si los segmentáramos, tenemos cuatro tipos de evento básicamente. El primero, exposiciones, somos la, el, el recinto líder en exposiciones tanto nacionales como internacionales en donde el Centro City de Anamex tiene un piso de exhibiciones con poco más de 34 mil metros cuadrados libres de columnas para poder realizar puntos de encuentro de oferta y demanda prácticamente de cualquier nicho de mercado o segmento específico de mercado en donde quieras reunir compradores, vendedores, donde quieren presentar sus ofertas o soluciones de su respectivo nicho. Tenemos también... Desde 11 y hasta 25 salones para convenciones y te hablo desde 11 hasta 25 porque muchos de estos salones son multifuncionales, los espacios en el Centro City Banamex están diseñados exprofesos, repito, para recibir cualquier tipo de evento y en estos salones hoy por hoy tenemos poco más de 7 mil metros cuadrados wow. adicionales que puedes hacer aquí desde showrooms, lanzamientos de producto, encuentros de negocios, la celebración de fiestas de, año, de, fiestas de fin de año, celebraciones institucionales, institucionales, es decir, prácticamente cualquier tipo de evento que, que realicemos en, en el segmento corporativo, en el segmento empresarial, en el segmento de negocios. Tenemos otro gran rubro, que son los congresos. Estos grandes congresos nacionales e internacionales, el Centro City Banamex, hemos sido sede de eventos tan importantes como, por ejemplo, el Congreso Mundial del Agua, el Congreso Mundial del Sida, el Congreso de FIFA… ¿no? Uh -huh. Eventos que en próximamente tendremos el Congreso Internacional de Abogados y el Congreso Mundial de Leones, del Club de Leones. Wow. Entonces, pues, prácticamente el Centro City Banámico, repito, hoy por hoy gracias a esta infraestructura y a este diseño que tenemos multifuncional, somos capaces de recibir y dar albergue a cualquier tipo de evento. Te iba a decir eh, hace poquito que estuvo el tianguis. El tianguis turístico. La verdad que el tianguis turístico con toda la, la capacidad de, de personas de la industria del turismo donde armaron sus estanes, yo pienso a gusto y a piachere, perdón que digo ah, de ah. esa manera, cada uno armaba... De acuerdo a lo que pagaba, stand es fantástico. El de ustedes estaba hermoso. Aparte, el servicio que daban en tu stand era fantástico, porque te acercabas y enseguida estaba el mesero ofreciéndote qué querías tomar, qué querías comer, o sea, un servicio de primera línea. Y además, para todos los canales de televisión que quisieron estar presentes, hubo un espacio donde se podía mover con comodidad, eh, con toda la capacidad que necesita también un estudio de, de TV, este, la verdad que yo me quedé asombrado, otra cosa que hablábamos en, ahí y quisiera que la, la comentes, no hay columnas que te molesten porque a veces las columnas en los lugares, en los recintos, es lo que no te permite la visibilidad para adelante o un horizonte despejado. ¿no? Y que por otro lado además encarece tu producción, porque entonces tengo que meter más pantallas, pero entonces tengo que meter un escenario distinto, pero entonces tengo que poner hoy por hoy en el centro City Banamex no ponemos límite a la creatividad, al contrario, nos encanta sumarnos y crear junto con el cliente, con la casa productora, con la casa de eventos, con la agencia de mercadotecnia, crear estos eventos juntos. Y eso es bien importante porque finalmente lo que estamos buscando es que tú como cliente o tú como visitante tengas la mejor experiencia. Y parte esencial de esta experiencia es la cocina. Totalmente. Y dicen que por, por, por la boca y por el estómago se enamora uno. La cocina, el estacionamiento, los baños, o sea, todo lo que para, para mi visitante es importante que estén bien distribuidos y ya te digo, llegar con tu coche, entrar al estacionamiento o venir en un micro que te trae, el micro se puede estacionar sin ningún problema, bajarte de ahí que te esperen con el carrito, que te lleven inclusive, bueno eso yo de vago, ¿no? <risas> que sentarte en el carrito y que te lleven hasta la parte de arriba donde empieza Correcto. todo. Para mí fue este, es un lugar espectacular. La verdad que yo invitaría a todos los meeting planners, o sea, a, a que te contacten, te busquen, este, y y, y, y vayan echando el ojito que es más fácil hacer un evento ahí, aunque digan, no, pero está en Reforma, no, pero está más fácil el acceso. Correcto. Fíjate que Centro City Banamex, entre muchos de sus atributos, te quiero mencionar cuatro específicamente ahorita. El primero, evidentemente, es lo que acabas de mencionar, es la cocina. Tenemos a la Carta Banquetes, que es una empresa hermana, también del mismo grupo de Ocesa, y es una empresa hermana de Centro City Banamex. Tenemos una de las cocinas más grandes de Latinoamérica con capacidad de servir hasta 13.000 platos el mismo wow. día. Hemos llegado, tuvimos una graduación que es otro de los sectores también que atendemos, la parte de sociales con graduaciones en donde hemos llegado a tener la graduación más grande en México con, sirviendo mil platos de manera simultánea para una sola, una sola graduación. En próximos días tenemos otras graduaciones en donde vamos a estar sirviendo alrededor poco más de 7000 mil platos de manera simultánea, todo caliente, todo al mismo tiempo y con la calidad de Centro City Banamex. Bueno. Tenemos otro de, los, otro de los grandes atributos, lo acabas de mencionar, es nuestro estacionamiento, somos un recinto que tiene la capacidad en dos niveles techados de recibir hasta 3000 autos y si necesitáramos más, también como parte del complejo de las Américas, en el infil del hipódromo, que también es parte de Centro City Banamex, tenemos la capacidad de recibir hasta 10.000 autos, es decir, no tenemos problema por la parte de estacionamiento. Oye, pero estos grandes eventos como el Tianguis Turístico, donde tuvimos el placer de, de conocernos, en este, en, en, en este tipo de eventos o en congresos internacionales, necesito transportar en showrooms o necesito traer autobuses con mis invitados, Totalmente. porque en la mayoría son congresos internacionales, tenemos una calle interna, el, la, el, el, el recinto tiene siete accesos para poder entrar al, al complejo y adentro tenemos una calle interna en donde tenemos la bahía para ascenso y descenso de pasajeros sin tocar la calle, entonces esto es bien importante porque una, la seguridad y dos, evitamos que la gente se te pierda, tiene señalados perfectamente dónde están las bahías de ascenso y descenso, perdóname, y evidentemente el flujo automotriz automotrices es mucho más ágil. Otro punto importante, la infraestructura de internet del recinto. Hoy por hoy la gran mayoría de los eventos suelen correr híbridos, pero me voy a conectar, pero quiero hacer streaming, quiero estar transmitiendo. Centro City Banamex es el único recinto en el Valle de México que corre con 5G. Es decir, ah, okay. nuestra, infraestructura, nuestra infraestructura, perdón ya me parezco a aquel, nuestra infraestructura, eh, es, es hoy por hoy una de las más, de las más modernas de, en, en cuanto a recinto se refiere y corremos en 5G. ¿no? Entonces, literal, el recinto es un recinto exprofeso, insisto, para recibir cualquier tipo de evento, la creatividad no tiene límites, ¿qué quieres hacer? Y juntos podemos trabajar. Una pregunta, shows, por ejemplo, un show, no sé, que de pronto venga, no sé, Katy Perry. Por, por decirte así, uh -huh. que quiera hacer un show ahí, estoy nombrando a alguien, que venga de él, no sé, se me ocurre que es para un público un poco más chico, ¿no? Correcto. Este, me refiero más, más acotado, no porque ella es fantástica, ¿no? eh, ¿podría hacer su evento ahí? Hemos tenido, hemos sido sede de distintos conciertos o festivales que además cada vez están siendo, con, van teniendo mucho más auge y van generando mucho más audiencia. En este sentido específicamente trabajamos de la mano junto con los promotores de, de los eventos porque hay una gran diferencia en que, entre que sea un evento privado que una marca o un evento diga, oye, pues yo quiero traer al artista A, B o C, está perfecto, tienes tu artista, viene la producción, se monta el ground support, se montan las pantallas, se monta todo, toda la producción y tienes tu evento pero estás hablando de un evento privado. ¿No? Sin embargo, también hay promotores que dicen, oye, yo quiero usar el espacio de Centro City Banamex para traer un concierto y en ese momento, junto con nuestras áreas jurídicas, legales, administrativas, trabajamos de la mano a fin de asegurar que cumplimos con todas las normas. Llámalo avisos de espectáculos, llámalos protección civil, llámalos venta de boletos, llámalo, es decir, nos aseguramos que el evento sea viable antes bueno. de poder salir a promocionarlo, ¿no? No, te, posiblemente ya lo mencionaste, pero también tiene muchos breakouts O sea que de golpe estás en el evento, pero querés hacer un, un petit comité con no sé con los directivos uh -huh. O sea, hay muchos salones que me quedé asombrado porque pasaban de un salón a otro O me invitaban, venía esto, venía Se decía pero ¿dónde está? Arriba, abajo Te hablaba, te platicaba ahorita tenemos desde, desde 11 hasta 25 salones, Totalmente. pasando por 11 palacios de la canal que se dividen eh, cada uno, bueno no se dividen, que cada uno, perdóname, son independientes, pero tienes un palacio Iturbide que va desde uno hasta dos o hasta tres salones, pero tenemos en la parte de abajo el nivel que le llamamos casas, donde está casa diezmo y casa Montejo, en donde tenemos cuatro salones de cada lado que son espejos, entonces puedes tener dos, puedes tener cuatro, seis o hasta ocho salones ahí, y la joya de la corona, el Palacio de Valparaíso, un salón con 2.983 metros cuadrados, ah, con un camerino VIP, con un foso para backstage, con un con un gran andén, que este es otro de las, de las grandes beneficios que te da Centro City Banamex. Muchas de las agencias, meeting planners, casas productoras lo agradecen, porque no tienes que estar esperando un elevador de carga, no, no tienes que estar pagando por más uso de piso porque resulta que de aquí a que entro y mi y mi camión puede entrar y entonces acarrea o empieza a hacer a hacer, a, a, a traspalear el, el equipo aquí directamente quieres entrar a pie de esta unidad de, de, de carga puede entrar tráiler, puede entrar la grúa telescópica, puede entrar todo el tema de maquinaria pesada, en el caso de Valparaíso para meter esta, este, esta para meter escenarios pues prácticamente el andén de montaje está a 20 metros Totalmente. del salón. Entonces, esto te agiliza muchísimo la labor de montaje y desmontaje y, evidentemente, te ayuda en costos. ¿no? Sí, porque justamente una de las cosas que hay que mirar hoy son los costos. Es correcto. Entonces, si todos estos costos me los reduce, los puedo tal vez invertir para hacer otro despliegue. No sé, tal vez colocar más pantallas, por decirlo así, ¿no? O más luminaria o lo que fuere. Entonces, la verdad que a mí el lugar me parece, no sé. Debe ser uno de los más lindos, aparte porque aparte es estético, no solo que tiene espacio para todo lo que quieras hacer, sino que estéticamente, eh, visualmente es bonito, es muy bonito. Pero además de que es bonito, Daniel, te voy a decir algo, efectivamente es un recinto muy bonito arquitectónicamente, Totalmente. sin embargo, hoy por hoy somos un recinto amigable con el medio ambiente y nos preocupamos mucho en este tema de, de ser socialmente responsables, tenemos la certificación y somos el único recinto certificado en la Ciudad de México con la certificación AirCheck Platino, ¿esto qué significa? No es otra cosa más que nuestro compromiso con el medio ambiente, con el reciclaje de agua, con el, con el, con el, la recolección de, de, de, de materiales, con es decir, con la manera en cómo trabajamos y con, literal, con la, toda la parte de, de, de responsabilidad social que tenemos. Algo ¿no? que quiero destacar también que es importante, el, el tema de los baños. Cuando hay tanta cantidad de gente para entrar a los baños, ¿no? Voy a hablar de mi baño, el uh -huh. baño de, de varones. Siempre estuvo limpio, siempre hay personas ahí que están constantemente limpiando, manteniendo, que eso es, es importantísimo, porque de estar en un evento cuando hay tanta cantidad de gente, y que entran y salen, entran y salen, y no todos somos muy cuidadosos uh -huh. a la hora de cuidar las, las, los amenities, ¿no? por decirlo Correcto. así. Este, siempre hay alguien, siempre estuvo limpio, en cualquier momento que pude entrar es limpio, y perdón que hable de estas cosas, pero son cosas para destacar, que también es importante tener lugares, recintos donde, además de la disponibilidad, todo lo que tiene que ver detrás de escena, que esto sería un poquito detrás de escena, Correcto. también esté, esté a gusto y puedas estar cómodo en ir y hacer las cosas. ¿no? Y esto es parte de la labor operativa ¿no? De, de nuestro recinto. Platicaba hace un momento que lo que más nos interesa es generar una experiencia y le llamamos la garantía de, de, de satisfacción de Centro Recitiva y, y esta experiencia viene... Desde la planeación, es más, desde, desde antes, desde que solicitas tu evento, desde que la gente nos hace el favor de contactarnos, entregar una cotización, explicarle al cliente en qué consiste su cotización, preparar, siempre, siempre he dicho que nos dedicamos a hacer lo mismo pero cada vez distinto y nos dedicamos a hacer eventos, pero cada evento es distinto, Totalmente. tiene su peculiaridad. Entonces, desde esa parte, desde involucrar en las famosas juntas previas al evento, las juntas de operativas que le llamamos, en donde entendemos la necesidad del cliente, donde nuestras áreas operativas, pero estacionamiento, pero energía, pero servicios generales se suben y entonces es nuestro compromiso ofrecer esta esta garantía y esta experiencia agradable al cliente y al cliente de nuestro cliente, es decir al visitante, a esa persona que nos hace favor de acudir al Centro City Banamex, ya sea, insisto, a un evento social, a un encuentro de negocios, a, a, a, a, lo, que, a lo que vaya. Incluso a comer los deliciosos chilaquiles de nuestro no, restaurante Beledi, ¿no? Yo estuve ahí, también. <risa> se come bien, se, se la pasa bien, este, en cualquiera, uno de arriba y otro de abajo, ¿no? Es correcto. Entonces, en los dos, desa ir a desayunar, que es un ya. desayuno buffet a un precio... Muy conveniente, voy a decir eso, muy conveniente, para que la gente vaya. ¿Alguna vez sería bueno ir y, y hacer una recorrida que me acompañe Encantado y de la hagamos una recorrida para que la gente conozca más de este recinto, que la verdad que los eventos tienen que ir para allá, sí o sí, porque no hay pierde, como dicen acá. Y sabes qué, rápidamente comentarte, Centro City Banamex, además de todo... Somos un gran generador de, de derrama económica a la Ciudad Totalmente. de México, pero el hotel, pero el restaurante, pero el transportación, pero es decir, cualquier cantidad de servicios que conviven alrededor del turismo de negocios y esa es precisamente nuestra rama. Ale, nos quedan tres minutos. Si querés este, ir para adelante, o sea, comentar cuáles son los, los próximos eventos que van a ir para que la gente ya sepa, o a dónde te pueden contactar, cómo te pueden llamar, lo que tú quieras, esa cámara es para vos para que le digas directamente a la cámara y así después saludamos. Muchas gracias nuevamente, pues tenemos, vienen varios eventos, en el mes de mayo viene Expo, Expo Public, eh, este, eh, Publicitas Expo Publicitas un evento específicamente el tema de mercadotecnia, publicidad comunicación, viene Güelmes Faftec, un evento de maquinaria Este vienen distintos eventos, los invitaría a entrar a www.centrocitybanamex.com y en la sección de calendario, ahí pueden ver todos los eventos que tenemos próximamente en puerta en el en el en el recinto. Y por otro lado, quien esté interesado nos daría mucho gusto atenderle en info@centrocitybanamex.com. info@centrocitybanamex.com. Ahí estamos para servirles, damos respuesta casi inmediatamente para para, para atender sus necesidades y estamos para servirles Dani. Cuando tengas tiempo ahí me doy una vueltita y, y, y recorremos el lugar para que la gente lo vea. La gente que no es de México, inclusive hay gente de México que no conoce esto que tiene, que es como el ángel de la independencia, por decirlo así. Correcto. Es un ícono así como tienen el auditorio, tienen estos lugares que yo, la verdad, los tengo que destacar para el mundo. Y además somos el único recinto con una pista de caballos en medio. Además, además, y con el restaurante enfrente también, es que el que quiere correcto. puede ir y sentarse ahí y hacer un evento, como decir ay, me salgo de este recinto, me voy enfrente y hago un evento en el restaurante, Le estoy haciendo publicidad, ¿no? No tendrían que invitar algo pero... Encantado la vida, es tu casa Daniel, cuando pero, quieras. Un placer, gracias por haber estado aquí en Pasajero a Bordo este, ojalá te animes a venir próximamente y yo también ir allá para que lo podamos ver. Cuando quieras la invitación está abierta, agradecer a tu público, agradecer el tiempo y nosotros puestísimos para, para estar con ustedes. Bueno, un placer. Bueno, entonces ya me despido aquí Daniel Bulacio de Pasajero a Bordo en la Casa de Orbe Network. Hasta el próximo lunes con más invitados así distinguidos, honorables y memorables para todos ustedes, para el mundo mundial. Gracias. Gracias.